Bienvenidos, a continuación vamos a hablar sobre el tema trastornos anímicos o trastornos del estado de ánimo. La definición de los trastornos anímicos consiste en una perturbación en el estado emocional de la persona. Las personas experimentan esta perturbación como depresión extrema, júbilo excesivo o una combinación de estos dos estados emocionales. O sea, son los dos extremos de la vida emocional de un paciente, de la expresión emocional de un paciente o una depresión muy extrema o un júbilo o manía que se conoce que son demasiado eh, que se exaltan mucho que tienen mucha euforia, están los dos extremos de la parte emocional de una persona existen varios subtipos de trastornos anímicos que consisten en disforia una tristeza abrumadora sino una tristeza demasiado profunda o euforia que son sentimientos de júbilo, de sobresalto que tiene la persona. Entonces como ustedes pueden apreciar, los trastornos anímicos eh, se subdividen o se, se clasifican según estos dos polos o dos extremos que presenta la persona desde el ámbito emocional. Nos vamos a centrar a lo que es la depresión. Sí, posteriormente vamos a analizar también el trastorno bipolar, donde van a ver eh, la otra parte de, de, de euforia de la, de la persona por el momento vamos a hablar de lo que se refiere a la depresión la depresión es un síndrome generado por una disfunción cerebral cuyo núcleo es el apaga apagamiento o agotamiento persistente del ánimo acompañado de otros síntomas psicológicos, cognitivos, psicofisiológicos y somáticos de curso generalmente recurrente que afecta a la persona en todos sus ámbitos en el ámbito social, familiar en el ámbito de pareja laboral y sobre todo que la depresión tiene un buen pronóstico si existe un diagnóstico certero y sobre todo si se da un tratamiento adecuado y pronto al paciente cuando sucede esto la depresión realmente tiene un buen pronóstico y no puede pasar a ser un trastorno psicótico cuáles son esos factores psicosociales que provocan o que desarrollan en un paciente la depresión el nombrados los principales según la literatura las investigaciones que se han hecho realmente primero están los acontecimientos vitales ¿sí? todo el tema de la evolución de la persona de los cambios que tiene que atravesar de la persona por ejemplo en niños el cambio de niños adolescentes el tema de luego la vida adulta la vida mayor en las mujeres por ejemplo el tema de tener un embarazo puede provocar depresión todos estos acontecimientos vitales estos cambios que está suscitando en la persona por ejemplo de soltero a casado todos estos cambios puede provocar depresión sobre, luego está en un segundo lugar según como lo dice la literatura la muerte de los padres provoca mucha depresión factores estresantes crónicos si tener un trabajo muy estresante de mucho conflicto de mucha de mucho problema con su grupo laboral provoca una depresión en, en las personas además tener una personalidad obsesiva una persona que es muy correcta muy recta y que tiene pensamientos muy obsesivos muy persistentes y que están a cada momento que quieren hacer las cosas y que quieren hacer las cosas y al momento de que no lo hacen de que las cosas no salen como ellos quieren por esa perfección que tienen tienden a, deprimir, a deprimirse luego está la interpretación de los eventos vitales cómo cada persona le da esa interpretación a lo que le sucede a los acontecimientos vitales que habíamos conversado anteriormente esa interpretación porque para una persona puede ser que el hecho de casarse no provoque nada ninguna inestabilidad o el hecho de tener un bebé pero otra persona puede ser que sí entonces esa interpretación a los eventos vitales también provocan una depresión es importante que conozcamos que hay enfermedades crónicas que tienen relación con la depresión Principalmente están las enfermedades neurológicas, endócrinas y sobre todo los pacientes que tienen VIH. Estos pacientes, según los estudios que se ha podido revisar y que ustedes también los pueden revisar, presentan depresión. Que presenten una depresión leve, moderada, profunda, ya depende de la intensidad de la enfermedad, de la forma en que tenga la persona de afrontar este tipo de problemas, del apoyo social, del apoyo familiar, del entorno social que le rodea luego están los trastornos psiquiátricos como ansiedad, demencia, esquizofrenia todos estos están relacionados con una depresión es importante conocer que es una depresión por, por causa de una enfermedad crónica siempre que esta eh, depresión no es simplemente una reacción normal a la enfermedad que está suscitando la persona por ejemplo si es una enfermedad terminal es normal que la persona llore o sea no puedo diagnosticar depresión cuando estos comportamientos como lo habíamos dicho en el trastorno mental estos comportamientos son inusuales y exagerados y sobre todo que están afectando a todas las áreas de la persona se habla de que hay una depresión pero como les digo si el hecho de saber que tiene una enfermedad mortal y que le provoque llanto eso no podemos diagnosticar como depresión cuáles son los síntomas y signos de la depresión primero pensamientos suicidas Cambios en el sueño, dificultad para concentrarse, cambios en el peso, fatiga, la persona está muy cansada, muy agotada, falta de interés por las actividades que anteriormente realizaba, un ánimo deprimido, un estado emocional muy deprimido, muy decaído, sobre todo hay culpa en el paciente y esa falta de energía para realizar las cosas. Hay diversos tipos de depresión he tratado un poco de resumir ustedes igual tienen libros de psicopatología de, de trastornos psicológicos pueden revisar pero en su mayoría eh, los tipos de depresión es mayor, menor, unipolar, bipolar, primaria y secundaria el trastorno de depresión mayor se lo diagnostica cuando son más de dos semanas y presencia de cinco síntomas según los criterios del DCM4 es una depresión menor cuando no cumple criterios temporales o número de síntomas que se lo de, de establece en el DSM4. Cuando realmente hay solo, por ejemplo, llanto fácil, pero la, la persona puede realizar sus actividades, o por ejemplo, solo hay llanto fácil y agotamiento, cansancio en la persona, pero esta persona puede realizar sus actividades, puede concentrarse, puede tener una vida normal, se diagnostica únicamente una depresión leve o menor. Se habla de una depresión unipolar cuando solo el paciente tiene episodios depresivos. Como lo dijimos en el inicio, la, los estados de ánimo son tanto depresiones o estado de ánimo deprimidos y tienen luego el otro extremo que es la euforia. Unipolar hablamos cuando solo el paciente tiene episodios depresivos. Ya un trastorno bipolar se habla cuando hay la presencia de estos dos extremos, de la euforia y de la depresión, o de la manía y de la depresión luego la depresión primaria está no explicada por otra enfermedad médica o fármacos ahí lo que acabamos de, de, de, de ver en una lámina anterior la relación con las enfermedades médicas es una enfermedad medic, primaria perdón una depresión primaria cuando no es causa de una enfermedad médica o por fármacos y es una depresión secundaria explicada por otra enfermedad o por fármacos Me voy a centrar un poco en lo que es la depresión mayor y sobre todo el curso de esta depresión mayor porque considero que es la más profunda la que afecta al ser humano en todos sus ámbitos y que sobre todo puede llegar a convertirse en un problema eh, psicótico si se puede llamar o de mucha complicación en el paciente la depresión mayor presenta un episodio que tiende a durar entre 4 a nueve meses si el paciente tiende a tener un, un comportamiento de, eh, deprimido de baja autoestima de estado emocional decaído durante un tiempo de cuatro o nueve meses estamos hablando ya de una depresión mayor tiende a ser un trastorno recurrente que se presenta en todos los episodios de su vida que no únicamente por ejemplo si tiene una depresión por una pérdida de, de, un, de uno de los padres no únicamente se presenta cuando se acuerda del hecho o cuando va a la casa de sus padres o cuando ve la ropa de sus padres o las fotos sino que este trastorno ya es recurrente en todos los momentos de su vida cada episodio aumenta las probabilidades de sufrir un nuevo episodio incluso cuando desaparece la sintomatología pueden persistir disfunciones o complicaciones ahí estamos hablando de una depresión mayor gracias por su atención